Wikipedia de matrimonio concertado, o sea que dices un momento ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué hay debajo de esa alfombra tan convenientemente estirada sobre nosotras? ¿no? ¿de qué estamos hablando? y, y hoy justo estaba hablando con, con alguien cuya opinión respeto muchísimo pero eh, no sé me parece que falta demasiado la mirada sobre eso como contexto es decir, cuando tú buscas las biografías de estas mujeres Aparte tengo que decir el libro que estoy leyendo que me está gustando muchísimo que se llama Nosotras de Rosa Montero, que sí que incide mucho más en las biografías desde otra perspectiva de según qué mujeres, ¿no? de cómo eran ellas como personas, no tanto lo que se recita en Wikipedia. ¿no? Entonces sí que creo que en esas, en esas biografías para mí falta de una manera contundente la maternidad, el, los partos sus relaciones con esos hijos es que es una cosa a ver yo no digo que hay datos no y obviamente hay, hay muchas personas que están escribiendo sobre esto y muchas mujeres que están que están centrándose en esos aspectos pero lo general si tú vas a buscar algo rápido porque estás haciendo un estudio es ves ahí la, la mirada mmm, masculina sobre eso no o sea la, la perspectiva totalmente ajena a según qué cosas y su importancia o sea lo que cuesta llegar a descubrir que a Rosalía de Castro se le murió un niño cayéndose de una mesa. Y, y por qué además no hay más análisis de cómo se sentirían esas mujeres. O sea, ¿qué, qué está, ¿sobre qué estaban escribiendo?